¿Qué opina usted de la destitución de la gobernadora de Samaná luego de que dijera que bailaría? Ella no dijo que bailaría, sino que haría una fiesta por cada, por cada muerto de COVID que no se haya vacunado. O sea, por cada muerto no vacunado de COVID, ella haría una fiesta. Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación. ...a través de la red social WhatsApp... ...después les voy a contar cómo yo conocí a Elsa de León... Eh, ...hace ya unos años en Samaná... ...ella fue gobernadora del, de los gobiernos del expresidente... Eh, ...Leonel Fernández... Uh -huh. sí. <ríe> ...yo te voy a contar... ...muy bien mis amigos... ...Abinader destituye a gobernadora... ...dijo bailaría, dijo haría una fiesta... Por muertos COVID que no se hayan vacunado. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, decretó la destitución de Elsa Argentina de León Abreu, quien fungía como gobernadora de la provincia Samaná. Mediante el decreto número 704-21, el presidente dispuso la derogación del artículo 340-20 del 16 de agosto del 2020, el cual designó a De León Abreu en la posición. El decreto sucede días después de que la gobernadora de Samaná expresó públicamente que haría una fiesta por cada persona que muriera de COVID que no estuviera vacunada. Sus declaraciones circularon desde hace unos días en un video en las redes sociales. Se trata de un audiovisual visto y criticado por cientos de personas en diferentes plataformas. Recordamos que ayer el Ministerio de Salud Pública informó que la positividad diaria subió de 11,89% a 14,72% y la acumulada de 11,52% a 11,57% en el día de ayer se procesaron 8.426 muertos de SARS-CoV-2, de las que 809 resultaron nuevos casos positivos. Vamos a ver las declaraciones que tenemos ahí y vámonos inmediatamente luego a los comentarios de este tema. Adelante. Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante, de COVID, que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta.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 Ciertamente que los gobernadores civiles no tienen funciones. No. Son, enlace, eh, eh, no político. Son enlaces políticos. Son eh, enlaces políticos de la provincia con el poder ejecutivo. Tienen un personal. Eh, y la gobernadora asumir el, el rol de, de salud pública y demás con el pedido bastaba, lo estridente es la fiesta, pero tampoco veo realmente en sus declaraciones, ahora que la veo por primera vez, ningún tipo de pecado que alguien se despache buscando una alternativa de que se le haga caso y diga en otras palabras que, que por su gusto muere, que la, la muerte le sabe a gloria, es más o menos eso. Y, y que habiendo advertido que deben vacunarse, como una alternativa, ella se, se despachó con, con que, que está de acuerdo con que por cada uno que muera <coughs> se haga una fiesta. Pero el punto no es ese. El punto es que la realidad del covid en los últimos días y cuando llegamos, Amado me decía, ayer, plaza de salud de la salud, urgencias y camas... La, la cama COVID de UCI. De UCI. El 100%. El 100%. Y, y, son, y las otras, las normales, estaban como en, en el en, 70 y pico. Es decir, que es grave este rebrote. Luego de la apertura de escuela inicio de los juegos de la, del béisbol de, de la, invierno. A la vida. prácticamente... Correcto. Entonces, esto al gobierno le resulta un poco estridente, yo entiendo que sí, pero hay otras cosas que tenemos que atender. Y óigame esto, lo que está pasando en Haití ha debido de hacer que el presidente hable. Y en el día de ayer, pidió, conjuntamente con el decreto, lo, lo firmó, lo despachó, inmediatamente declaraciones pidiéndole a la comunidad internacional no mirar para otro lado, porque Haití está demandando desde el domingo que esas potencias que son las que se han aprovechado y son las que han intentado imponernos a nosotros, que carguemos con ese drama humano que lo causaron ellos. El presidente Luis Abinader está pidiendo que vengan en atención y que la clase internacional no dé la espalda a la crisis que hoy, mientras digo estas palabras, no se saben qué va a parar. Y Óyeme esto: cuando hablamos de esto y que se limitan las visas ha debido de hacerse hace tiempo. Eso es un relajo. Más, este problema que está cargando sanitario la República Dominicana, porque yo de Haití no tengo ningún tipo de referencia del COVID. ¿eh? Yo quisiera oír tu conclusión con relación a lo de él Entonces, de Elsa es, es un, un tema... Sí. No, porque es que no quiero... Eh, cuando no yo pasé vas. al otro tema, es que yo dije que estaba, era más importante saber que estamos en vilo con la frontera con Haití, y que si eso se desata allí, se va a dar por, por sentado lo que ellos planificaron en el gobierno de Danilo cuando hicieron el reglamento de atención a las estampidas migratorias que pudieran darse a República Dominicana, la crisis Gracias. creada no natural, sino por esos grupos que están avanzando a empujar ...a Cada día más a gente a que salga de Haití Gracias, hacia República Dominicana. Entonces, Carolina. lo de Elsa me resulta okay. estridente. Adelante. Si sí, realmente eh, fuera de lugar, eh, desatinadas las declaraciones. Tal vez en el fondo ella quería sí. eh, llevar un mensaje diferente, o qué sé yo, que tal vez está cansada de hablar en la población, de la vacunación y todo lo demás, está molesta con el tema. Y todo lo que usted quiera, pero más allá de lo que piense la dama como gobernadora, como gobernadora, Era representante, representante del, representante del presidente en esa demarcación, debe de cuidar la forma, que es a lo que siempre me refiero, cuidar sus palabras, o sea decirle a los comunitarios de Samaná, que si a usted se le muere su mamá, se le muere su hermano, su hijo, usted va a hacer una fiesta porque se le murió, porque no se vacunó. Y que Lala murió a este sitio y ahí, y mientras están velando. A la gobernadora una... haciendo una fiesta. O sea, realmente. Es eh, extraño. Eh, muy válido esto de la destitución de, de, de la señora. Esto también es un mensaje. Eh, no solo a los gobernadores. Por ejemplo, hay un escándalo ahí importantísimo. Ya de hecho, Compras y Contrataciones inició el proceso de investigación de lo que está pasando eh, en esta institución. Eh, se me ve el nombre ahí con unas compras a, a, la, a raíz de un informe, no sé si ustedes lo vieron sí. que si era Alicia Ortega en impostón me sí. parece que es eh, también a eso es importante que el presidente le preste atención luego de los resultados pues que se que queden de compras y contrataciones de que la gente, los funcionarios entiendan que no pueden estar o que no están por sus cuentas en las instituciones esto por un lado nosotros tenemos 32 provincias, tenemos 32 gobernadores. Como, el da, como dato le doy a los amigos televidentes, el gobernador tiene un salario, un sueldo de 150 mil pesos mensual. Cuando hacemos ese cálculo por las 32 provincias, estamos hablando de 4 millones y pico mensual. Al año estamos hablando de casi 60 millones de pesos eh, otra de las cosas en el caso de las gobernaciones es que eh, sus recursos eh, salen o emanan del Ministerio de Interior y Policía. Mucha gente entiende que las gobernaciones a veces son ineficientes, puesto que no manejan recursos, sino que viabilizan temas, situaciones de sus pueblos. Son la voz del presidente en sus pueblos. La gente se acerca a ellos, las comunidades para presentarle las precariedades, y situaciones que quiere que les resuelvan en sus barrios. Eh, históricamente, en las últimas eh, gobernaciones que yo recuerdo y que mucha gente podrá escribirnos acá, siempre se ha sentido un poquito de ese malestar o inconformidad de gestión o de viabilización, porque ciertamente el gobernador... Por más diligente que sea, si hace la gestión de, de llevar a, o presentar al gobierno lo que está demandando el pueblo, no depende de él plenamente que se gestione, aunque tenga mucho que ver con, con la capacidad de gestión. Entonces, ante todo esto, a veces eh, uno se pregunta qué tan efectivo, qué tantos resultados eh, rinde el, el rol del, del gobernador en los pueblos. No me refiero a San Francisco de Macorís. Esto está establecido constitucionalmente. Eh, en caso antes de que hubiera... La milicia de la comunidad, los lo militares. Eh, antes de, en los años del Lili, eso fue cambiado. Entonces... El gobernador eh, tenía mando. Entonces, partiendo de esto, eh, mucha gente yo sé que podría sopesar y pensar qué tan importante y... ¿Qué tanto valor tiene para un pueblo el gobernador? Mira, yo desde el momento en que escuché a Elsa Argentina, mi querida amiga, decir lo que dijo, me, me, me encontré muy extraño. Pues Yo conozco a Elsa, Elsa viene del Partido de la Liberación Dominicana. Elsa fue gobernadora en el gobierno de Leonel, pero Elsa fue viceministro de Turismo en el gobierno de Leonel. Elsa es abogada, graduada en Derecho, uh -huh. pero uh -huh. no solamente abogada, también... Tiene especialidad en relaciones internacionales. Y, tiene y no parece el perfil. No, no, y tiene otra maestría. esa vivió en, vivió en África, en una misión. esa vivió en China, en otra misión. O sea, estamos hablando de una gente que tiene un mundo en la cabeza totalmente diferente al politiquero, al politiquillo, que sí. se mete a la política. Yo te voy a, yo te voy a decir eh, eh, exactamente qué cosa... Eh, ha hecho, estudió Derecho en la Universidad Central del Este, Relaciones Internacionales y Economía para Ejecutivo en la Universidad Católica de Santo Domingo. Alta Gerencia Inmobiliaria en la Universidad del Caribe. Ha participado en varios cursos y seminarios de Relaciones Internacionales, tanto dentro como fuera del país. Está en la política desde, desde el 2001. Fue gobernadora de la provincia de Samaná en el año 2006. Fue también viceministra de Turismo en el 2008. Actualmente es diputada, bueno, en ese momento era diputada al Congreso Nacional por el Partido Revolucionario Moderno PRM. O sea, es estamos. Una, una guerrera. Exacto. Yo digo, ¿qué le pasó a Elsa? Yo no creo que ella lo haya dicho con mala fe. Yo pienso sí. que a ella se le fue el seguro. Ahora, como ¿qué yo pasa? te lo dije, era Producto... una alternativa que estaba como el como que está cansado de pedirle. Exactamente. Sí. Y Pero... que no lo hiciera con la intención. Ahora fue estridente pero ella ella ella no calculó, ella no calculó que cuando ella fe? habla, no habla Elsa, eh, habla el, el gobierno, gobierno a través fe. de ella y habla el ejecutivo a través de ella. Eso indudablemente que ella lo olvidó en un momento dado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe todas las cosas que habrá hecho para tratar de que la gente vaya a vacunarse conjuntamente con el, el, el, el Ministerio de, Sa de Salud Pública y la gente no lo ha no, no, no lo ha escuchado, Samaná tiene una, una característica, Samaná las terrenas, sobre todo Samaná y las terrenas, Sánchez un poquito más tranquilo, pero son zonas turísticas donde no solamente hay gente del lugar eh, que están en en, en, en, en, en, en, en Chercha en, en, en Rumba que están en disfrute, sino gente que va de otros lugares, señores Pasarse una Semana Santa en la terrena, eso es una locura. Yo no me atrevo a ir a las terrenas en Semana Santa. Me encanta la terrena. De hecho, yo quisiera, eh, mi mujer y yo siempre hemos pensado que tal vez pudiéramos retirarnos en las terrenas, de tanto que nos gusta el lugar. Pero, Pero en Semana, Yacel, en semana de... Santa, Rica, date quieto, <risas> en Semana Santa, óyeme, yo no voy a las terrenas ni que me paguen la estadía porque en la terrena no se puede caminar. Y eso pasa en los lugares. Fíjense que en los últimos tiempos la gente dice, pero bueno, ¿y qué es lo que pasa? Acá hay tanta gente en la calle. Es que la gente estaba cansada del encierro y de las presiones. Ahora ya no tenemos ni emergencia, ni tampoco tenemos toque de queda. Entonces la gente anda suelto. Y es muy probable que Elsa de León se haya cansado de decir a la gente, de pedirle a la gente que vaya a vacunarse. Y esa desazón... Esa impotencia que crea el fracaso en un programa, como el caso de lo que estamos planteando, es muy probable que sea lo que lo haya. Pues esta gente lo que quiere es que se mueran. Y yo hace una fiesta para que sí, cada fue. vez que se muera... Eso fue. El que, Ahora, el que políticamente... Por su gusto muere, la muerte le sabe a Gloria. Es lo que quiso más ¿qué o menos. pasó aquí? Debe usar esa y no la otra. ¿Qué pasó aquí políticamente? Elsa no es una auténtica PRDista ni perremeísta fíjese ser. que ella viene de otras latitudes políticas, y le voy a decir una cosa lo de Josefa fue maestridente claro que sí, a eso es que voy ahí vamos a tener que reconocerle a a eso es que voy, a eso es que voy señores, ahí con él le tenían el agua puesta y le subieron la llama ¡ay <risa> <Ey>, diablo! <risa> <risa> voy esa. y vuelvo y repito, yo no repito? lo veo no lo vi repítelo, mal repítelo, repítelo. Tenían el agua puesta Y te subieron la llama <risa> La política Pero bueno, ver las declaraciones de la otra gobernadora A ver si encontramos el video producción para hacer Aquí el... ha habido gente que ha dicho no, cosas Josefa, peores Aquí ha habido gente Que ha dicho cosas peores Y no le ha pasado nada seguridad, En este gobierno Ha habido gente eh, que ha hecho cosas peores digna. Y no le ha pasado nada José Vamos a Francisco. ver si me consiguen Las Mire, declaraciones de Josefa pero oigan, Castillo. Castillo. Pero agu aguantes oigan esto, oigan esto, eh, eh, jóvenes. Hay una situación... Pero es verdad, era que estaba... Este a, hombre García, en el de inmigración, ¿cómo que se llama, amigo tuyo, con el que tú vas a cenar a la capital? Eh, ¿Cuál de ellos? García, oye, apellido oye. García, el de inmigración. El abogado, que siempre iba al programa de Carlos Batista. Ah, ¿Cómo ah, eh, se llama eh, él? Ape ¿Apellido García? No. Sí, sí, viejo, yo creo que sí. ¿Es eh, García? Yo creo que sí. Bueno, pero el de inmigración... Se ha descubierto que el tipo ha gastado, eh, cada cierto tiempo ha gastado una cantidad de Vito dinero enorme tía. en comida, en vino, uh -huh. eh, en cena. 4 millones, 5 millones de pesos. Eso es increíble. Eso es para destituir a un funcionario. Y está ahí. Está ahí intocado. Y te voy a decir algo. Y un funcionario que si buscamos el hoy de lo que son los temas que el gobierno debe Está tratando desde el domingo, cuando se decidió a enviar un cuerpo élite junto al cuerpo élite norteamericano, más en Altamar hay un escuadrón o una flotilla norteamericana que en cualquier momento puede entrar a Haití en la procura de rescate de los 17, de los, de los 17 misioneros secuestrado por una banda que está amenazando con matar. Mientras tanto, en las calles es un caos, un desorden, no hay combustible, no hay mecanismo o oportunidad de empleo, no hay una, es una de las economías más atroz que pueda tener un país. Eso, es. Un tema de tensión para República Dominicana Que hoy el presidente ha pedido a la clase internacional Que apoyen, que no miren para otro lado Porque esto, una de, esto puede detonar en cualquier momento mira en Desde el, el domingo se han trasladado allá Y hoy es peor y tenso Busquen la, la, lo, lo que puede llegar de ahí. Mira allí. mi teoría, yo me acabo de mandar una foto a la tabla de Luis Enrique García Luis Enrique. Creo que Luis Enrique, déjame ver. Eh, este señor, no, Enrique García, no Luis. Es Enrique García. Enrique García, este señor que iba donde Carlos Batista a decir que estaba en olla, mírala ahí la foto, que estaba mal, que qué yo qué, que la política, vivía yendo al programa. No solamente, no solamente se ha descubierto el hecho de que gasta millones de pesos en comida y en, y en actividades sociales, sino, sino, que además está siendo objeto de una investigación interna por unos líos que hay, por incluso un miembro del de, de, de Departamento de Investigación de Migración que lo, que lo quisieron matar y le, y le fajaron a tiro, y eso lo aireó eh, eh, la, la del informe, Alicia Ortega, un lunes de estos. Entonces, lo han dejado ahí. ¿Ustedes saben por qué? Porque si tú lo quitas... Van a aparecer muchas cosas. Ahora, tú lo dejas, tú sabes que te están, que te están investigando, te tienen la, la soga rastro, haz desaparecer cosas, e información. Sí. Entonces, eh, ¿cuál es la idea? La idea es precisamente esa. Este es de mi gente. A este yo no, yo no me lo voy a llevar entre las entre la patas de los caballos. Aquella, aquella no. Aquella vino después. De hecho, hubo algunas tiranteses durante el periodo en que Elsa fue diputada al Congreso Nacional por el PRM, hubo algunas tiranteses, yo me recuerdo. Entonces, eso es lo que se frustró, se sentía frustrada, dijo un disparate, ¿m? dijo un disparate, está bien que la quitaran por eso porque, carajo, si tú, no tienes, si tú no tienes forma de aguantar ese gatillo y tú disparas lo que sea por ahí, está bien. Pero yo pienso que le tenían el agua puesta. Mira, bueno, amado, es Francis Mandel. Que, que, que hay muchos... Con agua puesta y le van a subir la llama en el gobierno, porque no conocen, no sé, es decir, es, es un asunto de comportamiento. Tú te, te has dado cuenta, de cuenta que el persona. presidente de la República nuestra toma decisiones con esparosismo. Sí, o sea, de forma Exacto. Ahora boom, salió de boom. esa, pero el caso de Josefa eso como que lo ha sido como más. Tranquilo. No, ese era el de la, caso esa. de Enrique García ha sido como más tranquilo. Ven acá. Y otra mira, el de Podón que decía Carolina uh -huh. tiene el Nuria lo, lo planteó, pero claro. Y eso es grave. Y Señores, son instituciones aquí hay una, que aquí hay una corrupción igual igual o peor que la del PLD con Danilo y algo que no, eh, ah, por ahí anda bueno pero yo te yo puedo pensar que hay una corrupción no, no, no, de no, desesperación no, no, de quien no, no, está auto no. lo único que cambiaron fueron la cara pero, no, los pero los espérate La corrupción son los mismos es que y no de ellos son los programas que estamos haciendo es que no tienen el no tienen el, el, el tiempo ni el bagaje no, no, claro no vamos a comparar el, el, volumen okay. no vamos a comparar estamos ah, comparando la calidad okay. de la corrupción pero te puedo decir que yo percibo cuando yo he dicho que Luis Abinader tiene un grupo de gente a su alrededor y que ha tenido que asumir sus nombramientos, que no han conectado con el proyecto de, de, de gobierno de Luis y se le está brotando en las manos toda, toda esa angurria y todo eso que traían consigo y le está, le está importando un comino si hacerlo bien y ser un buen funcionario, más le está importando que tienen un tiempo y durante ese tiempo ellos están haciendo todo lo que le venga en gana para producir con qué salir de ahí. Eso es lo que yo percibo que hay. Gente que llegaron con angurria, que Luis lo ha tenido que poner porque son del partido y no han conectado con el proyecto de nación que está proyectando Luis, en cambio le está brotando a lo público que desde que se instalaron ahí en las posiciones que están, he buscando de qué manera coger una tajada, porque esta es la única oportunidad que yo tienen. Es decir, que no están pensando ni siquiera en continuidad ni nada. Es como si fuera la única oportunidad. Y eso, y eso se refleja en lo que está viéndose en el país individualmente en estos funcionarios, que de hecho tengo que hacer un análisis eh, aunque sea eh, leve, pero hay muchos de ellos que en su fisonomía, en su físico, me reflejan que nunca vivieron esta experiencia. Es decir, que no, tienen, no vienen del bagaje, de la experiencia del funcionario, de la dirección, se le nota que solamente fueron políticos y que lo que andan es buscando resolver su problema Mira, en Francis, esta oportunidad. Eh, vamos a poner, tenemos las declaraciones tanto cuando la gobernadora de San Cristóbal, debemos de recordar que la madre de la gobernadora, de esta joven, le dijo vieja chancluda a Milagros Ortibós porque se refirió al tema. También están las declaraciones, ¿Y está ahí todavía, la, Sí, verdad? las imágenes, no fue de destituida. Le vamos a poner las tres, incluyendo las la de, la de, de, la de Samana. Mira, vamos a darle audio, muchachos, sí, para que ustedes vean el comportamiento de esta dama. Esta es, este es la convocatoria. De San Cristóbal. Una Ahora, contésteme una última pregunta que me escriben por aquí. Quieren saber cuándo van a ser sustituidos los pledeístas que quedan trabajando por los miembros de la base del PRM. Porque sí. ya es tiempo, gobernador. no le voy a decir que mañana ni pasado, pero yo creo que le quedan... sus horas están contadas. ¿Cómo es? Sus horas están contadas para comenzar a disfrutar del manjar, del poder. Esa es más tridente que... O sea, cuando tú eh, te vas a ese aspecto que tiene que ver con, eh, con la norma, sí. con la ética, con el control... la gobernadora de San Cristóbal. De la representante del presidente de la República ¿Te das cuenta? y que su madre, eh, sumándole a eso, llama... A una persona del respeto y del nivel de milagro sortivo decirle vieja chancluda, o sea, eso también era para destituir Mira, a esta joven. En el instante que ella dijera vieja chancluda a milagro, la que fue reconocida, la, la madre de la muchacha, que fuera reconocida por la, por la, por el estado, la encargada de, de ética. De ética. No, no, no, no, no. Es un ícono de la política nacional. De la nacional. política. No Vicepres de la política. La primera vicepresidenta. Pre de la política nacional. Es verdad. Doña Milagro es un Merece ícono. un respeto. Entonces, esta claro. joven. Pero Independientemente hay que verles... de donde tú estés. Uh -huh. No, no. Políticamente hablando, no, doña Milagro, mezquino. Hay que ahí respetarla. entonces tendría yo que aguantarte a ti y decirme mezquino. Entonces, ver las risas, señores, es verdad, es verdad. hay que ver la risa y el, y el comportamiento y los ademanes de esta joven Le cuando hace esos referimientos. Es decirle que ella luego se disculpó, por supuesto, porque aquí, aquí todo con una disculpa Ay, yo, ya, se resuelve. Se cree que ya se resuelve. Entonces, cuando tú ves este Como tipo de referimientos. Mamá, mamá, Carolina, tú tienes la otra oye, declaraciones oye, la, la de Josefa solo en imágenes, no, oye, no la tenemos. Dice mi mamá, estos malditos americanos te llevan a un lado y nada más te dicen, I'm sorry. Así ah, sí, el dolor. Sí. Vamos a presentar las declaraciones O sea la imagen de, de Josefa Para recordar en ese momento Dice Josefa recibe decenas de comentarios Negativos tras admitir que Aumento de nómina Para nombrar a su gente Nada más y nada menos que de 22 a 26 millones La de superintendente pesos, millones, de seguros La superintendente de seguros 4 millones de pesos se aumentó Y Luis Abinader no dijo esta boca es mía no, como tampoco se dijo, refirió oye Josefa, enfríate Entonces, no ha vuelto a hablar más así como, y la nómina embutada así como tampoco se refirió ni declaró día de duelo Señor, nacional con la muerte político. de los tres bomberos porque vemos, porque vemos a un presidente que se deja llevar mucho por lo del momento que le gusta estar eh, bien con Dios y con el diablo eh, hay gente que dice bueno, que eso se trata del equilibrio pero cuando tú te debes o oh, Espero, la gente espera Carolina. de ti Otras cosas, te sorprende con este tipo llamada? de acciones sí, Carolina, una llamada buenos Adelante, días. buenos días Sí, buen día Una llamada para Mi amigo Francis, que espero que me la conteste Ajá Francis ¿Por qué se ha levantado esta ola de suicidio? Principalmente Ay. de militar ¿Cuál es la ola de suicidio? Tú que todos lo sabes Gracias se sí. habla Cuch? Es interesante la pregunta. Ayer. Pero, ¿Cuál es la ola de suicidio? Bueno, se suicidó por el Inavie un suplidor. Mm -hmm. Se suicidó un coronel. Mm -hmm. Apareció muerto en la fortaleza San Luis de Santiago en su habitación desnudo, el coronel encargado de personal. Hablan de que la muerte de esta joven... Hermosa arquitecta Leslie, que en paz descanse, en su computadora tenía conocimiento y que podría estar ligado al tema larva y una serie de, de casos. Eso, ya, eso no es suicidio. No, pero hay una interconexión entre suicidios y muertes que uno no se explica y por respeto no debemos de hablar porque no, pero se ha querido no es suicidio, ligar. Porque acuérdate que suicidarse es automático no no pero oyeme una cosa, hay una ola de suicidio eso es lo que habla y pregunta nosotros nos está preocupando yo no veo una ola, yo no veo una ola eh, lo que pasa también es que hay muchísimos elementos aquí, yo lo que pienso es Mire, el suicidio tiene que ver con un problema de depresión y la depresión tiene que ver con un problema de cuestiones per personales, particulares. No todo y es cada depresión. quien tiene su historia. Ahí, o sea, ahí. decía mi abuela, no vaya a casa de nadie que usted no sabe cómo está nadie. Así bueno. mismo pero de todas maneras sí hay una, una debe llamarnos la atención eh, estos episodios que hemos por las últimas dos semanas Francis Rodríguez pasado. tú sabes qué me preocupa más la ola, de, la, ola de, la ola de desapariciones de gente es joven justamente eso todavía me preocupa mucho mucho más que la ola de suicidio sí. porque yo te voy a decir una cosa eh, el suicidio es algo para mí es algo normal mira por qué tú naces y nadie te pregunta si tú quieres venir a este mundo te ponen un nombre que nadie te pregunta si te gusta o tú quieres Niche, ese nombre. Niche, salte de sí, ahí, sí, te de ponen un nombre. De, te ponen, te, te enganchan una religión que nadie sabe si, si a ti te va a gustar o no. Y por eso hay tanta gente. Te obligan a vivir de una manera con un estilo de vida que tú no sabes si vas a continuar con ese estilo de vida porque no te gusta. Entonces, de lo único que uno tiene control es de su vida Es de su muerte. Por eso yo entiendo que, eh, que eh, yo estoy, que yo, una yo estoy de acuerdo con la ley de eutanasia. Usted se quiere matar. Hay gente que está sufriendo en este mundo que no soporta el sufrimiento. Y si, y si usted se quiere matar, mátese. Eso es su problema. Por ejemplo, vean, les invito a los amigos televidentes que les gusta el cine, que se sienten a ver, que lo había en Netflix, la, que está, ya la subieron, la película de Al Pacino que se llama You Know Jack. Tú conoces a Jack. Se trata de la historia del doctor Jack Kerbokian, un médico norteamericano de origen ruso, que le llamaron el doctor Muerte, porque creó una máquina para que la gente se matara. Y hay, hay un movimiento constitucional en ese sentido, de que las constituciones y la ley permita la muerte cuando en, bueno, en Colombia... En Colombia, sí, recuerda. Hay, hay una discusión constitucional. Eso va a llegar en un momento dado, porque es verdad. Si usted se quiere matar, usted, porque usted no soporta el dolor o no, no de, soporta esta vida. Hay no gente que acuerdo. no quiere vivir. <ríe> yo no estoy de acuerdo con. Hubo uno. Eh, eh, eh, perdón, Francis. Esa parte es eh, tendríamos que dedicarle un tiempo de análisis jurídico <coughs> y de la autodeterminación de las personas a decidir Sobre acabar su con su vida. ¿Tú en tienes tú la de no, no lo, no lo trajo. Si tú lo traes y lo rompes aquí en el ah, aire, es yo no problema. tengo... Exacto. Pues eso, mi... eso es tuyo, la tu vida es tu sí, vida. pero hay un, hay un aspecto que simplemente voy a tener una pérdida de costo, no de la vida. Y lo que se pretende es que la humanidad sea... Pero eh, tal vez tu familia tiene una ganancia de costo porque es posible que tu situación... De salud sea tan costosa que tampoco te vaya a mejorar la salud, solo te mantiene y, y con dejar eso, en, una, en, en la ruina. De esto tu esto familia, es eso lo que puede. ha pasado: y, un y tema. Y es en todo eso, sí. Un caso muy relevante que tomó importancia en los medios en Hay Argentina. Eh, pero cada vez que voy a hablar entra la llamada. <risa> ¿Qué fue? Termina, termina la idea: el amigo o amiga que no, está vamos en Vamos a darle la, paso, la vamos, vamos, a darle paso vamos a darle prioridad. Ok, adelante, buenos días. Buenos días. <risa> día, excusa Carolina. No no no, ah, no, no, no. Como dice, no, no, es, es de verdad, con todo el aprecio que tengo. No, no. Es excusa. <risa> Adelante, y sí, amor, que ella es mejor escucharte. Primero. Te escuchamos. Gracias. Con lo que decía el doctor ahora mismo, con mucho respeto, sin ver la parte religiosa, voy a dar mi opinión en, el, en un punto. Usted dice el que se quiera matar, que se mate, el dueño claro, de su vida, claro. bien. Ese es su problema. Ese es su problema. Ahora bien, el que se mata y los problemas que le deja al otro, o cuando el La otro familia. se va a matar, deja su funeral listo, deja sus cuentas listas, deja psicológica y emocionalmente preparada a su familia, su trabajo, deja listo todo. Entonces, como usted dice, que no estoy de acuerdo mil por mil, usted se quiere matar, pues deje listo todo su escenario, la gran mayoría de las personas que se matan son egoístas, con los temas porque le dejan la situación económica mental Sí, y pero sentimental si tú te, mu si tú te demás, mueres de un accidente extraña. pasa igual, Si, natural. si pero, te mueres pero, de muerte usted, natural pero, por igual. Ahora yo te voy a decir una cosa, ojalá nunca te pase ni ni a nadie cercano a ti, pero ver una persona, ver una persona con una serie de complicaciones de salud o ver una persona con de un cáncer de páncreas, con un cáncer de esófago que se va cerrando y finalmente no te pasa para adentro ni de una gota de agua. Mira, mira, cualquiera quisiera que en la ley hubiera la de eutanasia, ¿sabes? Yo te respeto, claro, como tú me respetas mi opinión y, y, y magnífico, agradezco muchísimo esa bueno, distinción. Estoy abriendo la, pero, la, la discusión de sí o no. Pero, y le, voy, y, te, y le voy a decir una cosa, mi distinguida dama, dentro de poco usted verá una discusión a nivel mundial sobre el tema de la eutanasia, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista Ahora, yo lo acepto más fácil que discutamos estos aspectos de la autodeterminación de las personas a disponer de su vida en el tiempo y hora que él decida y no ver lo que estamos padeciendo ciertamente del COVID y un maldito ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué pasó? laboratorio ¿Qué pasó la un maldito laboratorio <risa> operando un virus Elsa, que, le ha, que, le ha salido, <risa> que le ha salido a la humanidad más costoso más doloroso porque teniendo medicina, teniendo Técnicas, teniendo salud, te arrebatan a alguien o tú tienes la enfermedad. La verdad que hay veces que uno tiene Bien. que comparar eh, o, o valorar la, la las cosas en la vida. La pregunta del día, <coughs> ¿qué opina usted de la destitución de la gobernadora de Samaná luego de que dijera que bailaría, no bailaría, haría una fiesta por muertos de COVID que no quisieron vacunarse?